Buenos, mis queridos amigos y corazones, ok, y amores, ok, gracias por ser fieles y correctos, porque eso es lo bueno, ok, mis corazones sigan así, porque es lo mejor, apoyándose uno a otro. Pero le puedo decir algo, a veces, a veces hay muchas eh, que se suscriben y hacen unas cosas, pues unas sinvergüenzadas por ahí, ¿verdad? Eh, que que a veces me... yo les veo su video y a veces comentan y que se han suscrito y yo ya estoy suscrito y desde hace mucho tiempo con ellos entonces es una sinvergüenzada, ¿verdad? pero pero no debían de ser así. Puedo decir nombres porque hay mujeres y hombres ¿okay? y no es bueno pues hacer eso pues porque imagínense yo estoy suscrito Comento con, con, con aquel corazón, les comento, veo el video Para que después me vengan a decir en un mensaje este, Está recién este, un suscriptor nuevo Y me admiro, pues Estoy con, con, con, con el... Ya estoy con el, el suscriptor desde mucho antes Bueno, pero ya eso, ya es... es, es ya en ellos, pues ellos son los que van a sentir un poco mal Yo soy fiel, pero estoy ahí entonces, y lo que les quiero decir es gracias por estas Navidades y pues ya no les pude hacer el contenido, pero les puse uno ahí, el pavo que se hace en Navidad, la mayoría lo hacen en Navidad pues yo lo hice en Thanksgiving, pero ahí está, es la misma como Navidad Ya no pude por el tiempo, así que gracias y hasta el 2021 y, y espero que el Año Nuevo pues las, que les sea de bien, ¿verdad? Y también otra Cuídense, no inviten, si ustedes están en el mismo hogar comiendo su pavo o, o, o pollo con pan o otra comidita que ustedes de cada país hacen, háganlo con los que usted convive porque ustedes saben esta pandemia es mundial y esto es peligrosísimo, lo digo por experiencia propia lo viví y, y es difícil pues es una enfermedad muy cruel, este, fácil de pasar y fácil de morir Así que cuídense y hasta pronto con recetas mixtas con Alexander. Mol ¡Qué hermosa esta nieve! Esta nieve es lo bonito, ustedes saben para estas navidades. Así que chaval chalón, obligada, bye.